Yo os voy a contar que el 1 de junio de 2018 mi residencia entra a ser gestionada por Cabía. Era de gestión municipal y pasa a Cabía. Por si alguien no sabe, eh, voy a en la página web de Cabía. Pone, pone cuáles son sus fines. Sus fines esenciales son la gestión prestación y ejecución de aquellos servicios o funciones que le sean encomendados por la Diputación Foral de Guipúzcoa, es decir, la Diputación. O sea, el responsable final de las residencias de Guipúzcoa es la Diputación.